y Yo traigo un nuevo vídeo en el que vamos a responder a unas cuantas cuestiones que, como siempre, me suelen hacer por redes sociales o aquí mismo en la, en la tienda. Así que, sin mayores presentaciones, vamos a darle. ¿Qué opinas de la pérdida de masa muscular en definición? A ver, si existe una pérdida de masa muscular eh, demasiado elevada. En definición, es sinónimo de que estamos haciendo las cosas mal, ya sea que déficit calórico muy elevado o, o que también suele ser muy muy habitual, que en nuestra etapa de volumen hayamos eh, sobreestimado la cantidad de masa muscular que, que hemos ganado, que suele ser un problema bastante, bastante frecuente. ¿La comida trampa es algo positivo? Ahora, a mi modo de ver más allá del factor psicológico y quizás social, una comida trampa como tal no creo que tenga eh, beneficios de o beneficios excesivos yo soy más partidario quizás si estamos en un proceso de definición antes que una comida trampa eh, cargada de azúcares eh, grasas saturadas eh, y demás eh, alimentos mierdosos si se si me permite la, la palabra de eh, una carga de hidratos o, o un refrito, creo que el cuerpo lo va a agradecer muchísimo más y a nivel de rendimiento de rendimiento, rendimiento físico, lo vamos a notar mucho, mucho más. ¿Tu opinión del uso de esteroides? A ver, un tema, a ver, un tema un poco, un poco delicado. Eh, respeto el uso de, de, quien, de quien haga uso de este tipo de, de sustancias, pero no lo comparto. Y, como siempre digo, lo respeto, hasta el punto en el que no, no me estés tomando el pelo a mí ni le estés tomando el pelo a, a tus seguidores si eres, si eres influencer en youtube o cualquier otra o cualquier otra red social porque hay muchos que van de naturales y después eh, se puede ver claramente eh, que, no, que no lo son entonces eh, lo respeto, no lo comparto pero lo respeto hasta el punto en el que no tomes el pelo al resto. ¿Crees que las calorías son iguales vengan de donde vengan? Eh, no, o sea, quien diga que, que una caloría es una caloría, a mi modo de ver, miente. No creo que sea igual eh, unas calorías que provengan de una palmera de chocolate a unas calorías que provengan de eh, un plato de pasta con atún y tomate en la vida. O sea, el cuerpo va a agradecer muchísimo más las calorías que provengan de un plato eh, con, una, con buenos nutrientes antes que un plato cargado de, cargado de azúcares ¿eh? a igualdad de calorías. Entonces, obviamente, no. O sea, una caloría nunca es eh, nunca una caloría. ¿Qué opinas de los gainers? A ver, eh, son productos que no suelo recomendar personalmente. En mi opinión, son productos bastante eh, desproporcionados en la cantidad de hidratos de carbono eh, respecto a proteínas eh, y grasas. Suelen ser también productos bastante petados de, de azúcares y mm, solo suelo, suelo recomendarlo en el caso de que tú tengas una dieta muy cuadrada en el que seas capaz de, de determinada, determinada dosis de, del gainer eh, ajustarla a, lo, a las calorías y el reparto de macronutrientes que que tú tendrás, pero por norma general suelen ser productos que no me que no me gustan para nada. Comer mucho para aumentar masa muscular y comer poco para la pérdida de grasa. Es otro mito bastante frecuente que se suele escuchar en, en los gimnasios y a ver, no se trata de comer mucho o comer poco, sino se trata comer en base a las necesidades de acuerdo a los objetivos que tengas en ese momento. Eh, tú puedes comer mucho y a nivel calórico. Eh, eh, no ser suficiente por así decirlo y por el contrario puedes comer eh, poco y a nivel calórico eh, estarte pasando eh, bastante estamos en estamos en lo mismo eh, si te comes tres palmeras de, de chocolate al día a nivel calórico es una burrada es una burrada pero eh, estás comiendo poco y por el contrario eh, puedes comerte mmm, plato de pasta para comer, otro plato de... Un plato de arroz para cenar y estar ajustado a las calorías perfectamente que tú necesitas al día. Entonces no es comer mucho o comer poco, eh. comer en base a las necesidades del de objetivo que tengas en ese momento. Cardiolis o Cardiogin? A ver, yo creo que se debería eh, hacer una combinación de ambos tanto de cardio lis, cardio suave, me hace caminar eh, durante 40 minutos o una hora e eh, intercalándolo con concesiones de entrenamiento a intervalos de, de intensidad, 20 segundos de sprint, eh, 40 segundos de descanso, por ejemplo, un cuantas series. Yo creo que se deberían combinar ambos, no hay que demonizar uno ni, ni poner los altares al otro, sino hacer ambos buscar el equilibrio entre ambos y darle, darle a los dos. Creo que con eso, de esa manera eh, vamos a alcanzar los mejores resultados, ya sea estéticamente y a nivel de rendimiento. ¿Tu opinión respecto al CrossFit? El CrossFit es una disciplina que me gusta bastante. Soy bastante fiel, entre comillas, a esa filosofía de ser capaz de, de rendir en eh, prácticamente todo pero tampoco a lo mejor ser el mejor en nada o sea, sino de buscar ese equilibrio entre fuerza, hipertrofia, resistencia ¿Cuál es el problema que yo le veo al Profil? Que a nivel técnico eh, a lo mejor muchas veces deja bastante que desear Si tú te ves en la necesidad de empezar a perder la técnica empezar a, a realizar aberraciones estéticas y técnicas obviamente eh, para ser capaz de terminar el walk del día eh, no lo hagas porque antes o después va a caer en una lesión y ya dependiendo del movimiento que sea la sobrecarga que vaya acumulando y demás pues la lesión puede ser eh, es bastante grave y tenerte apartado de, de los terrenos digamos eh, durante bastante tiempo entonces process sí pero con cabeza ¿Qué ejercicio consideras peor ejecutado en el gimnasio? Eh, yo diría que el peso muerto se lleva, se lleva el premio, porque puedes ver eh, absolutas, absolutas eh, aberraciones. O sea, puedes ver absolutas cañas de pescar. O sea, no hace falta que te vayas un domingo con tu abuelo a primera hora de la mañana a pescar. Vete al gimnasio directamente y allí podrás pescar perfectamente. O sea, yo creo que el peso muerto es de lo, de lo peorcito que yo suelo ver en, en los gimnasios. Es un, es un ejercicio que si bien parece sencillo a nivel técnico, guarda bastante, bastante complejidad, aunque no, lo, aunque no lo parezca. No solo es mantener la espalda recta, sino es saber despegar bien de la barra del suelo, tirar bien con las piernas, eh, no realizar una palanca excesiva, eh, el agarre también influye muchísimo, o sea, parece sencillo, pero guarda más, más complejidades de las que de aparenta. Pero eso, o sea, el peso muerto se lleva, se lleva la palma. ¿Tu peor momento en el gimnasio? Si bien amor pudo tener varios, yo diría que el peor momento que yo he pasado es cuando me, me rompí el menisco de la rodilla derecha que me tuvo en torno a un mesecito, más o menos, eh, sin poder hacer nada de, nada de pierna. Y si bien en el momento pensé que se trataría de, de un mero 15, eh, que se curaría en un par de, un par de semanas, me estuvo lastrado eh, bastante tiempo. Se me comenzó a inflamar en el exceso la, la rodilla, eh, a bloquear la articulación, y entonces os podía hacer un, un, poco la, un poco la idea. En caliente en ese momento no, no me molestó como como os digo, yo pensé que se trataría de algo algo más suave más pero conforme pasaron los días y se me confirmó que era una, una rotura de, de menisco pues bastante bastante jodido por suerte al cabo de los días se me desbloqueó la articulación, comenzó a, a desinflamarse la rodilla y demás y al cabo de lo que más o menos pude eh, volver a entrenar lo que es eh, lo que es piernas sin ningún tipo de de dificultad y poco a poco, obviamente, pero si tuviera que quedarme con uno sería sería ese, sin duda. Pues bueno, esto ha sido todo por, por hoy, espero que, que os haya gustado y nos vemos en lo siguiente. Un abrazo.